Disidentes de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señalaron que la gestión de Jaime García Roque al frente de la dirigencia sindical ha sido cuestionada por el uso de recursos, por lo que exigen una auditoría externa para transparentar las finanzas. Jaime García Roque ha sido señalado de darse una vida ostentosa con recursos del CENTE. Asimismo, el secretario de Finanzas, Felipe Neri Morán Álvarez, también utiliza los recursos del sindicato para financiar su campaña en busca de la dirigencia de la Sección 51. En los seis años que Jaime García Roque ha estado al frente de la sección 51, no ha habido rendición de cuentas de los recursos. Por ello, el maestro Felipe Sánchez Hernández afirma que carece de elementos para que durante la sesión del 6 de marzo queden aprobados los informes financieros.